Bueno, buenos días, yo me llamo Adri, Adrián Pérez y era marino. Eh, la cuestión de la que estamos hablando, la marihuana, el dolor, buah. Yo tuve, voy a hablar de mi experiencia porque no me gusta hablar de nadie, yo tuve un accidente hace 11 años, me destrozó las piernas y las caderas, entre que estuve recuperándome antes de empezar operaciones y demás, operaciones y demás, pues estuvieron atiborrándome de morfina y demás, tal, hasta que al cuarto año tuve la suerte de sufrir un shock anafiláctico y estar a punto de morirme. ¿Resultado? Pues que soy alérgico a un montón de estipientes, medicamentos y demás, y no puedo tomar. Me operaron las piernas, las caderas, tengo veintitantas piezas metálicas en las caderas, prótesis en las piernas, las caderas, los codos, la mandíbula de titanio... Y el dolor, pues, yo voy a ser sincero, a mí la marihuana el dolor no me lo quita. No me lo quita desde el punto de vista... De que el dolor para mí es un compañero que me levanto por la mañana y el día que no me duele nada voy al médico. Entonces, la marihuana lo que me hace es olvidarme de él. Me hace pensar otras cosas. Tengo la suerte de que soy tester de, de varios bancos. A raíz de ese accidente empecé, me reciclé y no necesito acudir como otra gente al mercado negro y tengo la suerte de que yo he tenido una gran atención médica y además estaban a favor del uso del cannabis es más lo consideraban beneficioso y me ha ido bien pero hay otro dolor del que sí quiero hablar que es que es el que no pensamos muchas veces el cannabis puede tener su uso como terapia también el cultivo del cannabis y no sé si me explicaré bien cuando tienes, existe un dolor que es más fuerte que el físico. Cuando estás en la firma de tu carrera o intentando llegar, cuando intentas llegar a lo más alto o quieres desarrollar tu profesión y llega un, algo que te destroza y te corta y dices ya se acabó tu vida profesional aquí, existe el dolor físico psíquico el pensar, el decir, ¿qué hago ahí aquí? Cuando ya tienes a tus hijos criados, tienes la vida resulta, dices, no vas a volver a andar, no vas a volver a trabajar, no vas a volver a navegar, no vas a poder usar un barco, necesitas pedir ayuda para ducharte. Llega un momento que te llegas a pensar, ¿qué hago aquí? Yo he estado dos años con una pistola metida en la en el cajón, pensando muchas veces, sacándola y limpiándola. Y no me pegaba un tiro, pues soy sincero, porque sabía que mis hijos no iban a cobrar el seguro. Pero si hubiese encontrado la manera de quitarme de en medio y que mis hijos hubiesen cobrado seguros si y demás, no estaría aquí en este momento. ¿Por qué? Porque la persona cuando llega a ese punto se deja un día no se deja de ducharse porque está aburrido el día siguiente deja de salir porque no sé qué luego deja de leer, deja de y se destruye y yo con el cultivo de la marihuana salí adelante precisamente ¿por qué? porque mi hijo cultivaba, yo cultivaba siempre fumo desde muy pequeño, casi desde la edad de 13 años, 14 no me ha impedido desarrollar mi vida profesional hombre, normalmente cuando estaba navegando no fumaba por supuesto ni bebía ni nada de eso, porque es lo lógico. Luego eh, crié a mis hijos, todo muy bien, me ha ido muy bien. Se me ha ido la pinta, perdón. Que te ayuda. Pero bueno, la cuestión es que a mí lo que me sacó adelante fue un cultivo de marihuana y el empezar a testear para un punto. ¿Por qué? Porque me implica una rutina ya el autocultivo es más yo soy Médico recomendaría que el paciente autocultivase ¿por qué? porque se tiene que someter a un horario ir cumpliendo las normas y tal, ver las plantas incluso le llega un momento que ya llega una afición a mí me gusta mucho más cultivar las plantas que fumarlas y de hecho yo últimamente fumo muy poco porque luego he logrado hacer mis combinaciones con mis plantas y sé que mezclando 5 gramos de esto y 2 gramos de esta otra variedad y medio de esto, hago mi combinación perfecta. Entonces no necesito recurrir a nadie, por eso tengo suerte. Pero pienso que nadie, como dijo Verónica, el dolor no puede esperar. Y eso fue lo que me hizo decidirme a mí a meterme a mí. Y quiero dar las gracias a Eduardo también por tener la valentía de, en una ciudad como Santander, que se cree la Reserva Espiritual de Europa, como el Insame, y sabemos todos, reconocer públicamente su consumo y dar paso y ayudarnos como está llegando adelante. Porque yo creo que ha sido muy importante el paso que dio Eduardo y la PNL que se presentó en Cantabria, porque aquí es comenzó todo. Y estoy totalmente a favor del consumo, la legalización, no más que legalización, despenalización total del cultivo y no puedo aportar nada más así que os pueda decir como experiencia personal si me queréis preguntar algo que no... vamos a esperar un segundo porque Ahí ese micro, entonces le van a poner un poco de tinta y es el que os vamos a pasar a vosotros para que les planteéis pues, aquellas cuestiones o hagáis los comentarios. Vosotros vais a responder con este, ¿vale? Entonces, simplemente cuando el, el otro micrófono esté habilitado, pues ya podéis empezar a intervenir.